Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez, una vez más, una nueva semana aquí al Club de Lectura Don Quijote Rockstar del Crayusta. Y pues nada, como le habíamos comentado hace ocho días, hoy no teníamos lectura de Recuerdas Juana, la pospusimos una semana para dedicarnos al um, día de hoy a hablar un poquito sobre Cervantes, ¿no? Estábamos hablando del de Día de Cervantes y por eso dijimos como que íbamos a tomarnos esta oportunidad, este día, para hablar un poquito de él. Y por supuesto yo quise darle un enfoque diferente, pues también teniendo en cuenta que somos como Don Quijote Rockstar, um, a este tema que puede resultar a veces como tan complejo. No, de hecho a veces no, todo el tiempo Cervantes va a ser difícil para nosotros. Yo creo que la, quien pueda leer a, a Cervantes con facilidad, pues es porque estudia o es un experto. De resto, nosotros gente de a pie, acercarnos a Cervantes, pues no es nada fácil. ¿No? ¿No? Y pues espero que la, te, la temática, el tema que les propongo, que traigo el día de hoy, pues les llame la atención y facilite un poquito la tarea de acercarnos a Cervantes. Pero antes de meternos en materia con el señor español, el manco de Lepanto, quiero que me cuenten cómo estuvo su semana, cómo estuvo todo, qué tal, mucho trabajo, cómo estuvo ese regreso a la sede, eh, no, no sé, quiero escucharlos para saber que, que, estoy, que están aquí, que no estoy solo a ver quiénes están conectados. Cuéntenme de su semana. Hola. Hola, Cindy. No, pues mi semana estuvo, pues, chévere, chévere volver a otra vez a las sedes y otra vez como que ir retomando de a poco pues, eh, como esa vida cotidiana, porque pues ahora nuestra cotidianidad es diferente, ¿no? Entonces, pues, es chévere, ¿no? Como que otra vez cambiar y hacer otras cosas. Mm, sí, y tú y yo estuvimos en la C, ¿no? Entonces, team central. Ah. Sí. <risa> Listo, gracias, Cindy. Eh, Gerard nos estaba comentando aquí algo por el chat. Ella nos dice que... Ah, bueno, todos aplaudamos por nuestra compañerita. Hace ocho días nos comentaba que estaba un poquito angustiada, hoy ya está un poquito más tranquila. Qué bueno, Gerard, me encanta leer eso. Genial, genial, genial. Ush, aplausos. Listo. ¿Quién más me cuenta de su semana? Todos callados. Bueno, listo. Antes de que empecemos también, se me, se me olvidaba, ¿no? Para la, como anuncio parroquial. Um, para la próxima semana terminamos Recuerdas Juana. Y para dentro de dos semanas iniciamos con la última novela de, de este ciclo, que es La hojarasca. Es para que lo tengamos en cuenta. Igual, esta semana no tuvimos lecturas compartidas, ni bueno lecturas en voz alta, pues porque no había como necesidad. La próxima semana vamos a tener dos para terminar el último capítulo de la novela. Y ya la próxima semana iniciamos con la hojarasca. Por aquí alguien más me habló en el chat. Mm, Wilmar dice que está trabajando todo el día. Bueno, pero ¿qué hará si está en la casa? Ah, no, no me tires. <ríe> eh, no, sí, me... me, me... Me consta que trabaja y nos ayuda muchísimo con todos los, los videos del CRY. Mm, por aquí Jenny nos dice que estuvo haciendo jabones, experimentando. Mm, de pronto una nueva idea de negocio, no sabemos. Bueno, qué bueno saber que estuvieron así ocupados, tuvieron una buena semana. Me alegra muchísimo mm, saber que están bien, eh, que tenemos oportunidad de estar un tiempo más aquí todos reunidos. Eh, y nada, yo creo que podemos empezar de una vez con la actividad eh, introductoria para esta sesión. Entonces, lo primero que les quiero pedir, por eso no he empezado a presentar nada, porque la, la, la, el nombre de la actividad todavía es sorpresa. Yo quiero que pedirles a todos los que están aquí que me, es, me digan, si pueden, en voz alta, eh, el insulto más tonto el, tonto, más tonto, el más básico, el más inocente casi, que ustedes conozcan y me lo digan. ¿No? A ver si alguien se anima. Yo, yo, yo, yo. El más tonto, Wilmar. Tanainas. Tanainas, ¿y qué es Tanainas? Es una persona que es como bobita. Como como que no, no es avispada, como que Listo. se vuelve cuando le dice las cosas a veces. Ok, por ahí tenemos un Tanainas. Listo, Tanainas. ¿Quién más? Otro insulto así, básico, inocente, casi, tontico. Tanainas, puede ser. ¿Quién más se anima, ¿Nadie? Ahora todo el mundo Nadie dice groserías El otro, el tontico ¿Tontico? Sí más? Pues yo no sé si cuente Como un insulto A ver. Pero es como que siempre dicen Como, o oh, pues a mí me han dicho Lo haces como niña uh. No es tanto como un insulto Pero pues sí es como una frase que Que, que como que No cuadra Me hiciste acordar de un video De una campaña eh, se los voy a convertir después que es como cambiar el concepto de lo haces como niña, pero sí también de pronto tiene como esa connotación peyorativa que le digan a uno que pega como niña o algo así, sí, tienes razón, eso estuvo, eso estuvo interesante llegado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? alguien más ¿Otro insulto? Carachas, me sorprendía ¿Cómo Gil? Gil? ¿Qué es mi Gil? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que es muy tontico también, es como muy muy tonto. Ah, es como Uy, que le era a... gil. Como... <risas> ¿Dime, era, ¿Qué? Uy, se verá gil. Yo lo sí, estaba. como una, Como, de mal como mal una persona. ¿No? Dime, dime. ¿Como de mal gusto, de pronto? Sí, yo también sí, como una persona como medio x. <risas> X <risa> oh, Listo, ¿quién más? ¿Nadie más? Me sorprende Diego, Lina, o es que solamente mm -hmm. conocí eh, Esa que dice es también X, ¿no? Ay, es que es bien X. <risa> ¿Sí? Pues no sé si cuenta como insulto. Le hemos utilizado dos años en familia, que no sé. Arranca yucas y Arranca de verdad... ¿Y eso qué es? Arranca yucas, es lo que le dice la molesta. Ah, okay. Entonces, ya es como más referente a él, es como chino mamón, o algo así. Ah, ok, como que llega sí. mucho. Es, es también casi lo mismo, pero no sé, <risa> no sé si cuenta como insulto. Eso está bueno, arranca Yucas, todo el mundo está tomando apuntes, ¿no? <risa> Aquí en el chat Diego nos dice algo: mm, contigo no se puede, eso es un insulto. Bueno, listo, ahora voy a pedirles. Y esto sí, por favor, lo van a escribir en el chat. No quiero que nadie lo lea. <ríe> ah, bueno, aquí Orlando nos está diciendo. Mm, mucha lámpara. Ese ya es un subito de nivel. A ver, Orlando, adelante. Eh, es una persona que se la da de mucho. Ok. Ok, sí, ¿no? todos conocemos una lámpara. <ríe> Jenny nos dice, bien loca. Ah, bueno, sí. Tarado, ok, ya, ya empezaron a participar, justo cuando voy a pasar a la segunda parte. Uh -huh. Sí, esos son como así, suavecitos, suavecitos. Ahora, quiero que todos pongan en el chat el insulto o puede ser grosería más pesado que conozcan. ¿Listo? Yo solamente los voy a leer y voy a decir, bueno, todo el mundo aquí tiene acceso al chat, no voy a decirlas en voz alta, solamente quiero ver cómo, ver cómo ese plano en el que estamos. Gerald dice que tiene muchos, entonces, a ver, danos unos. Cuéntanos, unos cuantos. Todos, todos. Aquí yo creo que todo el mundo tiene un montón de groserías, insultos así bien pasados. ¿Como cuáles? A ver. Ok, aquí ya de verdad <ríe> se regaron, ¿no? <ríe> aquí sí, mejor dicho, no hubo pausa. Bueno, bueno, aquí nos está dando uno. Es bastante complejo, ¿no? Sí, ya lo había escuchado. Justamente bocas de, de boca de él. Cindy nos está diciendo uno, bueno, eso es como bastante común, ¿no? Diego nos dice, ok, esa connotación, ¿no? Bueno. <risa> ah, Lina nos dice que se sabe más en, en inglés que en español, nada, aquí está, aceptamos en ambos idiomas, entonces adelante Lina. Eh, aquí Gerard nos está dando una, una, un compuesto de lo que nos estaba comentando Cindy. Aleja nos está dando aquí uno que... Ah, bueno, Bastard, si lo podemos decir en inglés. ¿En alemán nada más feo, Sí, ¿no? Bueno, aquí hay uno, Karen Alga, bueno, ese puede pasar, ¿no? Aquí mi hermano también me está dando insultos. Uh, Geraldine. Sí, hay unas bastante sonoras, ¿no? Yo creo que una... Y ese que es, Eider, sería buenísimo que nos comente un poquito qué es eso si puede, ya sea en el chat abriéndolo, no diciendo la palabra, pero sí explicándonos un poco. Yo no la conozco, por ejemplo. Las que nos dicen Gerald y Wilmar son bastante sonoras, ¿no? La R. <risa> Espera, la presencia de la R. Uh, ok, asshole, dumb shit. Sí, me parecen chéveres Ah, ok. Ya, ya, ya entendimos. Ok, aquí... <risa> aquí Aiden nos está dando unas. ¿No? Es, le gusta la matemática a don Aiden. Mm, la mebotas, bueno, ese parecía más como en un contexto social, ¿no? Como servil un poco. Bueno, aparentemente aquí hay una gran cantidad de... de mm, formas para insultar. Digamos, no me esperaba tanta variedad, estuvo chévere. Y justamente con esto quiero dar paso al tema que les traigo el día de hoy. Y el tema con uh, ocasión a Cervantes es... <ríe> Aprenda. <ríe> no, yo también conozco los míos, pero pues no los voy a compartir. Bueno, eh, aprendiendo a insultar con Cervantes. Y todavía faltan más, es cierto, es cierto. Pero bueno, ¿cuál es la característica de lo que estuvimos viendo acá? ¿no? Que digamos la mayoría de insultos de, de los que me comparten son sobre todo estas palabras que son muy fuertes en sí mismas. La pregunta es, eh, bueno, digamos, si bien si tiene... <ríe> y aquí siguen. Si bien tienen esta, digamos, esta, esta pronunciación que es bien fuerte y son estas palabras que desde antaño o de todo el tiempo hemos utilizado como... Como insultos, vale, pre, vale la pena preguntarse si realmente eh, estamos, sabemos lo que queremos decir con esos insultos, ¿no? Culturista te conyuyo. <ríe> bueno, eso solamente por el día de hoy. <ríe> Entonces, aquí, otra vez, mi hermano sigue eh, añadiendo insultos. Entonces, la propuesta justamente es que yo pienso como. Pensemos en, en, en si realmente estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo y si realmente estamos... Uh, porque bueno la, hoy en día las, las groserías tienen como esta pluralidad de significados, pero existen palabras que pueden ser inclusive más fuertes y que no son tan conocidas y pueden inclusive sonar mucho más pesadas y significar muchas cosas. Y pues claro, eh, hoy con motivo de Cervantes no podíamos dejar de lado al señor aquí que utilizó más palabras en, en un libro, en el español, eh, que por supuesto se valió de muchísimos insultos en su obra, no podíamos dejarlo de lado, ¿no? Eh, entonces por eso lo traigo, eh, ahora bien. Es, es importante, yo sé que, digamos, eh, no nos vamos a acercar a Cervantes solamente para oír insultos. Es solamente una excusa eh, para que nos acerquemos a Cervantes. Los insultos es una excusa. Tengo que hacer esa aclaración, hacer esa renuncia aquí frente a cámara. Eh, solamente es una excusa para invitarnos a que lean Cervantes, pero no es la única excusa. Hay otra razón, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero el objetivo, digamos, como el centro de la reunión de hoy, es ver algunos de los insultos que aparecen en la obra de, de Miguel de Cervantes Abre. Saber. Ahora bien, yo sé que es difícil, es muy difícil, no es difícil, es muy difícil leer el, el Quijote, por su extensión, por, por su vocabulario, por un montón de cosas. Pero entonces, como para resumir todas esas razones, yo les traigo este artículo. El reto de leer a Cervantes. ¿Por qué es tan difícil entender el Quijote? Esta Es una de las cosas que yo creo que todos sabemos, pero pero pocas veces como que nos sentamos a preguntarnos o a respondernos. Todos, todos yo creo que aquí en algún momento nos hemos enfrentado a ese reto, leer a Cervantes. Y ya sea que lo hayamos leído a trancasos o lo hayamos leído o no lo hayamos entendido, pues leer a Cervantes es difícil, y en especial al Quijote. El Quijote es, digamos, pues la obra culmen eh, de, de Cervantes. Así que me encontré con este, con este artículo de la BBC que expresa muy bien esto. El reto de leer a Cervantes, ¿por qué es tan difícil entender el Quijote? Si no os picaderes más de saber, más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. ¿Entiendes algo? No te preocupes, nosotros tampoco. Es castellano de hace más de cuatro siglos, y aunque incluso reconocemos casi todas las palabras, Puestas juntas no tienen sentido, o al menos no en el siglo XXI. El 9 de mayo de 1605 se publicó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte de la monumental obra escrita por Miguel de Cervantes en un castellano tan remoto que, en la actualidad, hasta los profesores de literatura tienen problemas para descifrar. Si Cervantes no hubiera sido un genial escritor de principios del siglo XVII, sino un guionista de televisión, las incomprensibles líneas que empiezan este artículo sonarían así. Si os hubierais jactado de utilizar la lengua tanto como os jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habría sido el primero en la licenciatura y no el último de la cola. Las diferencias con la versión original publicada hace 411 años, son tantas que incluso poniendo un texto al lado del otro nos podría resultar difícil sospechar que tienen el mismo sentido. Una hazaña digna de Don Quijote. Durante 14 años el poeta español Andrés Trapiello emprendió la quijotesca aventura de traducir la obra de Cervantes a un español comprensible para los lectores de la actualidad. En su trabajo, cada dos por tres, tropezaba con líneas como esta. Esto me parece argado sobre argado y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamonas y alfilerazos, viniesen ahora los azotes. ¿Sabes lo que significa? Como tú, generaciones de lectores lo han intentado y la gran mayoría, con la fuerza de voluntad hecha escombros, terminaron por abandonar el libro. Trapiello ayuda a traducir la frase. Me parece que llueve sobre mojado y no miel sobre hojuelas, replicó Sancho. Estaría bueno que tras pellizcos, sopapos y alfilerazos viniesen ahora los azotes. ¿Estás entre aquellos que alguna vez intentaron leer el Quijote y se sintieron derrotados? ¡Trompojelas! La vers las versiones más comunes del Quijote. Esas que se usan todavía en muchos colegios de España y Latinoamérica suelen tener más de mil notas a pie de página para explicarle al lector los modismos caídos en desuso, algunas tan largas como páginas enteras. ¿Crees que podrías entender la siguiente frase sin ellas? Muchas veces te ha aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te vayas a la mano en decirlos pero paréceme que es predicar en el desierto y castígame, madre, yo trompo, gelas. No te molestes en buscar esta última palabra en el diccionario. Ya no existe. Hay millones de españoles e, e hispanohablantes que no es que no quieran. Lo han intentado cien veces. Es que no pueden leerlo. Y abandonan porque el Quijote está escrito en una lengua que ni hablamos ni a menudo entendemos. Dice Trapiello en su blog. La frase que corresponde al capítulo 67 de la segunda parte del Quijote debería entenderse así: Muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te sujetes, pero me parece que es predicar en el desierto. Y ríñeme, mi madre, por un oído me entra y por otro me sale. Enfrentando al gigante. La estructura del castellano no parece haber cambiado tanto desde los tiempos de Cervantes, pero muchas de las expresiones y las palabras que entonces eran comunes cambiaron o desaparecieron con los siglos. Los días de entre semana se honraba con su vellorí más fino, dice Cervantes de Alonso Quijano, el popular Don Quijote. Hoy se diría con un traje pardo de lo más fino, adarga antigua, es hoy lo que llamaríamos un escudo antiguo y decir que harás algo de algas o por mangas significa que lo conseguirás de una u otra forma. Claro que hoy, que conmemoramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, usamos un español que las próximas generaciones de hablantes del español tampoco entenderán. El periódico de la mañana, los anuncios de publicidad por la calle o este mismo artículo terminarán por requerir los oficios de un futuro y paciente traductor que se embarque en la quijotesca aventura de entendernos. ¿Sí les ha pasado? ¿Se sintieron identificados con ese artículo? Ya nos dice que sí, que lo he intentado leer dos o tres veces y siempre se rinde. Ahora sabes por qué. es? ¡Ja, <risa> Bueno, aquí también. Pues lo, lo que yo les decía una vez, no me acuerdo ya hace tiempo, en Aquinate hay dos versiones de Don Quijote. Una ¿Sí? que pues la, la, la que ya está traducida, la que ya está pues como en el ca castellano actual y la tradicional. Sí. Pero no, o sea, no, no, no intenté leer la, la, como la traducida, la, la actual, y no es lo mismo. Sí, se pierde algo. T tampoco, tampoco es como que le llame a uno la atención. Sí. Es, eh, y es... lo, lo, lo, lo, y lo genial, lo ideal sería leer la, la tradicional, la original, pero es muy, se vuelve hostigante de alguna forma. No, sería buenísimo lograr, bueno, no sé, es, es que también es un reto, por eso es como lo, lo quijotesco. Lo que nos está diciendo Gerald, yo pienso como, ¿qué podríamos hacer ahí? Conseguirnos una de estas ediciones que nos está comentando el artículo, eh, que tiene notas de pie de página enormes, donde están explicando cada tanto lo que quiere decir, o simplemente disfrutarlo, ¿no? Digamos que lo, lo esencial, lo que es, son estas, estas escenas, eh, como, como, como centrales las podemos disfrutar y reírnos aún a carcajadas, o al menos eso fue lo que yo hice para leerlo, ¿no? Bueno, es, es como en, en mi experiencia. Bueno, aquí nos dice Cindy que sí es verdad, o sea, concuerda con, con Gerald. Ah, gracias Gerald. Sí, no, porque de hecho yo creo que eh, eh, expresaste el sentir de muchas personas. Eider nos dice que, ah, le pasó con otra obra, con el Fausto, pero ¿de quién? ¿De Goethe o de Marlowe? Ahí sería una buena pregunta. Mm, pero bueno, Lina nos dice que ni siquiera pudo con el infierno de Dante. Es que hay, al ah, de Goethe, ok. No, pues es que estas obras son, son las obras que todos nos dicen o que siempre nos dice como que por cultura general todos deberíamos leer pero que aceptémoslo. ¿no? A la hora de la verdad es de verdad dificilísimo eh, acercarse, ¿no? O sea, no es nada sencillo. Y sí, pues yo lo digo, yo, y esto lo digo como estudiante de literatura, de verdad son obras que son preciosas y son, digamos, unas, unas obras que eh, a la humanidad aportan muchísimo y nosotros como individuos nos veríamos muy, muy, digamos, alimentados con la obra, con estas obras que están mencionando, El Fausto de Goethe, eh, La Divina Comedia de Dante, eh, Don Quijote de Cervantes, son obras que de verdad, de verdad, no lo digo yo simplemente aquí como por mi papel de, de promotor, lo digo de verdad, como, como lector, son obras de verdad que son maravillosas. Y pues ya vemos por qué es, el lenguaje se, se pone como una barrera, eh, pero pues yo considero que se puede lograr, sí, sí se puede lograr, es un, es un ejercicio de ir superando las barreras, es una cuestión de ir despacio, o sea, no, no, es, no es el libro que uno puede entrar a, de, a, de buenas a primeras, ¿no? Eso de pronto puede matar un poco eh, el amor por estos libros. Uh, bueno, Lina nos dice, es gracioso que lo mismo dicen de libros como Orgullo y Prejuicio y los leemos más. Pero estos libros son más, post son posteriores, porque por ejemplo, bueno, Faustos es posterior a Orgullo y Prejuicio, Dante es medieval, ¿no? Y pues Don Quijote es Inicio de Ilustración. Entonces, pues Don Quijote y estos son anteriores, eh, Orgullo y Prejuicio y sobre todo que es inglesa, mientras que pues eh, Dante es italiano, eh, bueno, Don Quijote es español, este man se da una garra impresionante utilizando el lenguaje. Um, y lo mismo pasa con Dante. Dante utiliza la lengua de una forma prolífica. Pues de pronto eso es lo que hace la diferencia entre leer Orgullo y Prejuicio que leer pues alguna de estas dos otras obras, ¿no? Y Gerard nos dice, este es el problema, que ni nos gusta leer y nos queremos culturizar leyendo obras con lenguajes complicados. <ríe> es la, es, podría ser un, un, una nueva paradoja, la paradoja del siglo XXI. Eso que nos está diciendo Lloral está buenísimo. Um, ¿O será que la traducción es así de buena? Mm, no, existen traducciones muy buenas también. Eh, de las obras que estamos aquí como en cuestión. Por ejemplo, Dante o el mismo Gete. Hay gente que se ha tomado el trabajo muy serio de escribir, eh, de transcribir estas obras. ¿Qué es lo que pasa con estas obras? Bueno, sé que me estoy alejando un poquito de, del objetivo del, del, de, la, de, la, de, la, de la charla, de la sesión pero pues es algo que me, me gusta que Lina toque el tema de la traducción. ¿Qué pasa? Estas obras, refiriéndome específicamente al infierno, o a la Divina Comedia de Dante, y a el Fausto de Goethe, mmm, fueron escritas en verso, ¿no? Bueno, el Fausto no, el Fausto, ¿el Fausto fue escrita en verso? Ah, ahora no estoy seguro. No me acuerdo, pero creo que sí. Eh, entonces, claro, eso es lo que hace también que sea tan difícil la traducción. ¿No? Porque si traducimos, si, no, si traducimos en prosa, perdemos la musicalidad de lo que, queremos, de, lo que es, de lo que fue escrito. Y si traducimos en verso, pues se nos hace complicado leer. Lo más curioso es que el Quijote está escrito en nuestra lengua, pero ya vimos que es un español que nosotros, o un castellano que nosotros, pues, al cual no podemos acceder tan fácilmente. Y nos dice, como hábito, me cuesta leer, y si lo que leo no me atrapa, la verdad, lo dejo de lado. No, pues, lo que les comento. Acercarse al Quijote es, un, es una cuestión de, de hacerlo con tiempo, hacerlo despacio. Entonces, yo por eso no les voy a traer aquí los grandes tratados filosóficos que nos proponen, ni estas grandes aventuras, ni todos los problemas que existen y que están abordados en Don Quijote, porque esto es titánico y esto es interminable, han pasado 400 años y a ver... Um, Sigue siendo inagotable el tema de la locura, de la referencialidad. Bueno, existen un montón de cosas de las cuales no, no, no, no vamos a hablar el día de hoy. Eh, sí, lo que nos dice Lina, si viajáramos en el tiempo probablemente eh, nos, nos podrían, no sé, apedrear por hablar mal el español de otro tiempo. No sé, es una, es una postura. Pero entonces, ¿qué si sí les muestro yo hoy? Algo con lo que todos estamos familiarizados y es con los insultos. Eh, voy a leer en voz alta algunos pasajes seleccionados de Don Quijote, específicamente de Don Quijote, porque pues la obra de Cervantes no es solo Don Quijote, tiene muchas otras cosas. Él escribió teatro, él escribió novelas cortas, um, pero nos vamos a centrar en Don Quijote. Entonces les traigo algunos apartados donde él o Sancho Panza eh, insultan o son insultados. Y vamos a ver si, si logramos como descifrar un poquito eh, los, lo que nos quiere decir Cervantes en estos insultos. Entonces, empecemos con el protagonista, Don Quijote. Entonces, este primer insulto eh, se lo dice Don Quijote a Sancho Panza, que es de hecho uno de los personajes que más insultos recibe el pobre. Sancho es como quien más insultos recibe de parte de, de, su, de su señor, Don Quijote. Pensáis, le dijo a cabo de rato, «Villano ruin, que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura y que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo? Pues no lo penséis, bellaco descomulgado, que sin duda lo estás, pues has puesto lengua en la sin dulcinea. ¿Y no sabéis vos, gañán Faquín belitre, que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, ¿él ¿no la tendría yo para matar una pulga? Decid, socarrón de lengua viperina». ¿Y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza a este gigante y hechos a vos, Marqués, que todo esto te doy ya por hecho y por cosa pesada y cosa juzgada, si no es el valor de Dulcinea tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas? Ella pelea en mí y vence en mí y yo vivo y respiro en ella y tenga vida y ser. Oh, y de puta bellaco, y cómo sois desagradecido que os veis levantado del polvo de la tierra, a ser señor de título y correspondéis a tan buena obra con decir mal de quien os la hizo. ¿Entendieron? Hablemos de los de las, de las de los insultos, ¿no? Nada, no nos refiramos a nada más. A ver, alguien dígame qué groserías se está utilizando ahí. Pues empecemos con villano ruin Villano ruin, listo, una Wilma nos dice otra, bellaco, muy bien, ¿quién más? Descomulgado Descomulgado Eso está muy buena, ¿no? A ver, aquí nos dice Ah, bueno, sí, pues sí, nos vamos al contexto El párrafo está diciendo un poquito lo que nos dice Lina ahí en el chat Sí, sí, sí, pero vamos a centrarnos un poquito en, en las groserías eh, pero bueno, ¿qué es eso de villano ruin, por ejemplo? ¿O qué es bellaco? ¿O, ¿O descomulgado? ¿O gañán? Que aquí Wilma nos está poniendo otra. ¿Qué es todo eso? Aquí las están viendo, ya están ahí resaltaditas. Pues, pues yo creo que, que descomulgado, eso, eso en el tiempo, o sea, en ese tiempo era como, como un insulto a la gente que, que no, no comulgaba, ¿no? Entonces, pues, me imagino que tiene que ver más como por parte de la religión. Y bellaco. Sí. Debe ser como el pueblo, o sea, la, de, de la plebe Ok, sí, por ahí va la cosa, muy bien, muy bien, eso es, está bueno. ¿Qué más, quién más? Aunque me surgió una duda. Sí. Ese, ese, esa palabra, bellaco, ¿tiene el mismo contexto que tiene esa palabra ahora? Lo bueno es que el diccionario eh, nos dice cuando una, una palabra cae en desuso. Y pues yo me tomé el trabajo de ponerme a buscar y la palabra parece que no ha cambiado mucho su significado. Entonces podemos asumir que sí. sí. Okay. Bueno, entonces a ver, vamos a ver. Aparece villano ruin. Villano. ¿Qué es eso de villano? Según la Rae, ustedes saben que a mí me encanta la Rae, es alguien rústico o descortés. ¿No? ¿Qué, ¿En qué contexto nosotros podríamos utilizar esa palabra? Villano. ¿No? Es, es una palabra hasta bonita, bien sonora. Villano. Deje de ser villano. Bueno, no, suena raro. Villano ruin. Ruin es una persona baja, es una persona despreciable. ¿No sería como el primo montañero? Mm, eso podrías también considerarse en, en ciertos contextos un insulto, ¿no? Montañero. <risa> <risa> ¿O no? Pues creo que le quería decir eso como uno se la monta, su... ¡Qué barraco! <risa> Con el acento y todo. Sí. Ok, ahí es el contexto, lo tenemos, ¿no? Villano, ruin, alguien rústico. Pero entonces el ruin ya le da otra connotación, ¿no? Porque es una persona despreciable o es una persona de malas costumbres. También puede ser una persona mezquina o avarienta. Entonces, pues, bueno, ¿a quién le podríamos decir todo eso, no? Mezquino, avariento, una persona baja, de malas costumbres. Es un, es, es una, es un, es un insulto bien pesado, ¿no? O sea, pues que nos aceptó. Todos los que nosotros leímos hace un rato, pues sí, son fuertes y sobre todo esa sonoridad que tiene y pues las connotaciones, pero villano ruin, dos palabras, y además de que uno las puede pronunciar así como de forma abierta y no suenan tan pesadas cuando uno se pone a mirar lo que hay detrás, pues tiene un contexto bien fuerte, ¿no? Bellaco, bellaco descomulgado, es el, el insulto que utiliza, bellaco descomulgado. Entonces, bellaco es alguien pícaro, es alguien ruin, esa es la palabra, es alguien ruin. Y descomulgado, sí puede ser lo que nos estaba diciendo Will en el contexto, alguien que de pronto fue um, descomulgado justamente de la iglesia, cuando alguien es descomulgado es alguien que no puede volver a la iglesia, es alguien como que la, la religión lo separa. Pero entonces, así mismo lo podemos entender como alguien perverso. Ustedes se ven en, en, en esa situación de decirle a alguien que es malvado, que es ruin, bellaco descomulgado. Otro de los insultos que nos hizo, que nos notó Will, gañán, gañán, ¿qué es eso? Esa lo utilizan en una novela que dieron por ahí en estos días o que están dando en estos días por ahí en Caracol, gañán. Aunque bueno, a mí no me parece tan insulto, pero ¿ustedes qué piensan? <ríe> sí, en esa justamente, <ríe> en esa novela utilizan esa palabra, gañán. ¿no? y pues está muy bien utilizada en esa novela, porque es mozo de labranza, hombre fuerte y rudo Eso es, es bastante curiosa esa palabra ahí. pero aquí viene otra Faquín. ¿quién me dice que es ¿O ¿Qué ¿a qué le suena? Faquín. esa palabra es bien rara es bien bien rara y de hecho yo me imagino diciéndole a alguien Faquín Belitre y ¡bush! qué nivel para decirlo serías por ahí escuché el micrófono. ¿No? Bueno, Faquín es alguien, es como un, es un empleo bajo, como ganapán, como esportillero o mozo de cuerda. Es muy parecido a Gañán. Y Belitre, y esta palabra yo creo que sí deberían anotarla y empezar a utilizarla hoy en adelante. Belitre es alguien pícaro, ruin, de costumbres viles. Belitre. Socarrón. Miren todas las que hemos visto en un solo diálogo. Este man era un teso. Yo creo que Cervantes se reía muchísimo mientras escribía sus, sus diálogos, sus párrafos. ¿No? O sea, en un solo párrafo escribió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así groserías una tras otra. Y lo más interesante es que esto el mundo lo leía como si nada. <ríe> Todo el mundo era muy grosero. ¿O seguimos siendo muy groseros? Esa es una buena pregunta. Socarrón. ¿No? Es alguien que... Obra con socarronería. ¿Y qué es eso de socarronería? Es astucia, ¿no? O burla encubierta. Desagradecido. Esa sí la tenemos muy en, en a nuestras manos, ¿no? Desagradecido. ¿Alguien que, pues, no responde eh, los favores que se le hacen? Pero esta es una. Vamos a ver otro. ¡Oh, bellaco, villano mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente! ¿Tales palabras has osado decir en mi presencia y de las de estas ínclitas señoras y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación? ¡Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositorio de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades! publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. ¿Qué mundo de groserías? ¿Qué forma de insultar? Infacundo, deslenguado, sí, ¿cuál es más? ¿No? ¿Ya saben cómo decirle a alguien que le saque el mal genio? O que hable mal de alguien. Que les caiga bien, ¿no? Cuando alguien esté hablando mal de un amigo suyo. Infacundo, deslenguado, monstruo de la naturaleza, descompuesto, mal mirado. <risa> es que son muchas, o sea, es muy bueno. A mí me encanta leer esto porque son muchas vainas y, y es impresionante esta forma en la que este señor se ha inventado estas formas de insulto. Veámoslas. Bueno, bellaco, ya lo vimos. Villano, ya lo vimos también. Malmirado descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador, maldiciente. O sea, una tras otra, este señor no tenía pausa, ¿no? Eh, aquí él iba sin, sin, digamos, sin freno, insultando. Monstruo de la naturaleza, depositario de mentiras. ¡Qué mundo de cosas! ¿No? Mal mirado, es alguien descortés, ¿no? ¿No? Es alguien, digamos, que las personas miran mal, como de mala reputación. Descompuesto es alguien que puede ser o alguien que no tiene modestia, que es alguien descortés, o puede ser inclusive alguien ebrio. Entonces, ya que a mañana, cuando lleguen a sus casas y sus, sus mamás les digan que por qué llegan borrachos, digan que están descompuestos. ¿Vale? Infacundo, ¿no? Es alguien que le cuesta expresarse. ¿Conocen a alguien infacundo, alguien que empieza a adaptar a. a, a, a tarar, ¿Sí? ¿Se le traba la lengua cuando empieza a hablar por alguna razón? ¿Cuando se pone nervioso? <risa> hay, hay alguien, ya saben cómo decirle, por ejemplo, aquí. Wilmar dice que él es un infacundo. <risa> deslenguado. Es alguien que habla mal. Yo soy un deslenguado, me confieso, soy un deslenguado. Yo digo muchísimas groserías. <risa> bueno, ahí ya eh, dijeron que hay alguien más <risa> infacundo y es más bien famoso. Murmurador. Chismoso. Otra forma de decirle, ay, déjese tan chismosa. Ah, yo no soy chismosa, mi amor, soy murmuradora. <ríe> Maldiciente, pues alguien que maldice. Estas son como dos de las, del sarta mm, de groserías que dice Don Quijote. Imagínense, si estas son las que dice el señor, ¿cómo pueden ser las que diga? En, en la calle. <ríe> No, fíjense cómo el español es, no, es más que cosas bonitas. El español también está conformado de groserías. Pare de contar. ¿Qué le podemos hacer? <ríe> Vamos a ver entonces el de Sancho. ¿Qué se imaginan? ¿Va a ser peor o va a ser más medido? ¿Ustedes qué opinan? Más medido. ¿Más medido? Menos, sí. menos creativo. <ríe> Vamos uh -huh. a ver qué es de Sancho Panza. Voto a tal, don patán rústico y mal mirado. Que si no os apartáis y escondéis luego de mi presencia, que con esta silla os rompa y abra la cabeza. Y de puta bellaco, pintor del mismo demonio, ¿y a estas horas te vienes a pedirme seiscientos ducados? ¿Y dónde los tengo yo, hediondo? ¿Y por qué te los había de dar aunque los tuvieras, socarrón y mentecato? Tú no debes de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón que, para tentarme, te ha enviado aquí al infierno. Dime, desalmado, aún no a día y medio que tengo el gobierno, ¿y ya quieres que tenga 600 ducados? Para Así él responde cuando le van a cobrar plata, ¿no? Ya sabes cómo, ya saben cómo, cómo decir cuando les vayan a cobrar por ahí, no sé, el fondo, la cadena. Eh, para quien lo recuerde, ¿no? Ahí ya saben cómo, cómo responder si les van a pedir plata. Don patán rústico y mal mirado. Eso está buena. Y aquí hay una particularidad, ¿no? Cervantes se vale del don para acentuar la grosería. Entonces, ahí pueden todas las groserías que ustedes ya me habían dicho en el chat, agréguenle un don y ya. Tienen tremenda, tremenda grosería. Eso está buena lo que nos está diciendo Gabriel. Patán rústico y mal mirado. Patán. ¿Qué es eso de patán? Una persona tosca, ¿no? O es una persona vulgar. Patán rústico y mal mirado. Es una persona safia. Esa es otra palabra, safia, persona safia. Otra que es nueva acá, hediondo. Uy, esa palabra es bien dura, ¿no? Que uno le diga, uy, hediondo, qué hediondo, ¿no? Y con el tono, ¿no? Porque una grosería tiene que venir acompañado de del tono, si no, si no se pone ese tono, no no, no hay grosería, este macho hondo por ahí muy parecida a lo que nos decía ayer ¿no? De Gil, hediondo, ¿no? Pues que huele mal, que es insufrible, repugnante, esa palabra también es muy fuerte, ¿no? Repugnante, obsceno, hediondo, todo eso le está diciendo Sancho a este pobre persona que solamente lo que hizo fue cobrarle lo que le debían, ¿no? Mentecato, es alguien tonto, es algo en falto de juicio no como bruto <ríe> no eso es como lo que queremos lo que todo eso es lo que está diciendo ahí Sancho entonces a mí me, yo de verdad soy divertidísimo leyendo estos como para prestar sí <ríe> hasta que le respondan a uno así no buenísimo para pedir prestado malísimo para pagar y así hay un montón de gente <ríe> uh, y hay otros personajes bueno aquí ya saben cómo responder. Aquí hay otros, y aquí son, estos son sobre todo de damas a caballeros. Entonces, por favor, las damas de la reunión, tomen apuntes. ¿Cómo van a responder cuando un hombre no les hace caso? Pues así. Vive el señor, don Acallao, alma de Almirez, cuesco de Dátil, más terco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito, que si arremeto a vos, que os tengo que sacar los ojos. ¿Pensáis, por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido. Que yo no soy mujer, que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña, cuanto más morirme. A ver, les cuento el contexto. Una señora pretendió a don Quijote y don Quijote se negó. Y esa fue la respuesta de ella ante la negativa de don Quijote. <ríe> ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, ese almírez, alma de almírez, es como una alma dura, un alma de metal. Cuesco de dátil probablemente se esté refiriendo a mm, la naturaleza de Don, de don Quijote. Pues eh, el cuesco es la semilla, la semilla de dátil tiene forma uh, fálica y es más bien pequeñita. Entonces, ya saben a qué se está refiriendo ahí la señora... <ríe> cuando está insultando a Don Quijote con eso de Cuesco de Dati. Don Vencido y Don Molido a Palos. Este es un insulto bastante interesante. ¿Por qué? Porque le está diciendo que le cascan acá a cada nada. ¿no? Yo no creo que nadie, ninguno de nosotros se sentiría bastante satisfecho con que nos digan Don Vencido y Don Molido a Palos. Otra vez la presencia del don, ¿no? O sea, no lo, habíamos, lo, lo, lo teníamos que mencionar, ¿no? Don Vencido y Don Molido a Palos. Porque el don normalmente lo utilizamos como para, para decir, mostrar respeto, ¿no? Y que es muy chévere aquí como, sí, como fracasado, don vencido, como derrotado, molido a palos. Pues, ¿quién es alguien molido a palos? Por ejemplo, las víctimas de, de, de algunos servidores públicos también, molido a palos. Cuando lo cogen y le dan a uno, bueno, Don Quijote es un molido a palos todo el tiempo, porque a él todo el tiempo le están cogiendo a palazos. Exacto, esos mismos. Entonces, eso es más o menos, eso es más o menos don vencido y don molido a palos. Entonces, pues, no sé, ustedes imagínense la escena, están con la chica eh, en el asunto previo, algo pasa y ella le salga con este insulto. Eh, Julián, qué pena. Lo que pasa es que hay alguien en el chat que está diciendo que está intentando entrar a la sala, que si sí le, le aprueban el acceso. Ah, no tengo yo la cuenta del CRAI. No sé quién está en el CRAI para que me ayude, por favor. Porque no estoy yo, yo estoy logueado desde mi cuenta institucional. Queremos que pueda entrar. Ah, no, entonces, fíjense, fíjense. Este mal pensó en todo. Aquí en la segunda parte, en segundo. Esto se lo dicen a Don, a, perdón, a Sancho Panza, se le dice otra vez, una mujer se lo dice a Sancho Panza. Oh, malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas. Si te mandaran ladrón de suellacaras, que te arrojaras de una alta torre al suelo, si te pidieran, enemigo del género humano, que te comieras una docena de sapos. Dos de lagartos y tres de culebras, si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfanje no fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo. Oh, qué terrible. Ah, hola, Nicolás. Bueno, ¿y aquí qué vemos? ¿No? Estás, estás malaventurado. Malaventurado, no es tan fuerte, pero es alguien como infeliz o de malaventura. Bueno, bueno, sí. Corazón de Alcornoque. Ah, ¿eso qué podría ser? Corazón de Alcornoque. Es el corazón de una persona que es ignorante. Eso es el corazón de Alcornoque, una persona ignorante. Entonces, imagínense, en vez de ponerse a decir como ignorante, tan ignorante, no sea ignorante, decirle, a ver, corazón de Alcornoque. ¿No? Eso da estilo. Y uno no está haciendo, digamos, grosero de ninguna forma. También esto, ¿no? Entrañas guijeñas y apedernaladas. Guijañas, eh, perdón, entrañas guijeñas y apedernaladas. ¿No? Es como eh, estómago de, de piedra, ¿no? Como vientre de piedra. Como que no, no siente de pronto. O no sé ustedes qué piensan. Eso, ¿qué significaría que alguien tiene, tenga entrañas de piedra? Esa es una buena pregunta. Esa, esa, esa, esa no la supe de descifrar yo. De Eso es fuerte. Esa sí está fuerte. De ¿Eso a qué suena? Suena feo. Pero bueno, es una persona que es descarada. O es una persona que tiene mala vida y de malas costumbres. Entonces, cuando alguien hace algo que nos parece reprochable, y este de Enemigo del género humano, Uf, eso está bien difícil, porque quiere decir que uno no es una persona, ¿no? que uno es como, como un bicho. Todo lo que sea enemigo del género humano, pues, es un monstruo. No, Están bien fuertes estos. Y el último, la, la última parte son los, los que le gritan a Don Quijote y a Sancho cuando van a ir a la cárcel. ¡Caminad, trogloditas! Callad, bárbaros! Pagad, antropófagos, no os quejéis, citas, ni abráis los ojos, polifemos matadores, leones carniceros. ¿Qué tal? Eso sí que es tener variedad en los insultos. No, no como los que estábamos viendo al inicio. <risa> Todos esos que estábamos diciendo... Trogloditas, bueno, es una persona bárbara y cruel, ¿no? Polifemos matadores. ¿Qué es eso de Polifemos? Bueno, Polifemo es una figura uh, ancestral. Es una figura mítica de, de, de, la, de la mitología griega. Y era un eh, era un cíclope. Y él, pues, es, digamos, se caracterizó o es reconocido porque le robó una hija a Poseidón. Entonces podemos decir cómo es un monstruo asesino. Algo así. Entonces ya saben qué gritar por allá en las revueltas cuando vayan a marchar. ¿no? Y pues bueno, vemos que también que eh, estos insultos no solamente están atacando un aspecto. Por ejemplo, están atacando a algunos a la inteligencia. ¿no? Necio, majadero, mentecato, ignorante, infacundo, ingenio, voto. Todos estos son eh, insultos que están atacando a, a la inteligencia. Y todo esto está en el Quijote. También están estos que van a, um, digamos, que van a atacar el aspecto de la persona, el aspecto físico, ¿no? Por ejemplo, monstruo de la naturaleza, lo estamos viendo, glotón, vestigio, dragón. Y hay otros que, digamos, también nosotros estamos muy familiarizados, que son estos que atacan a la condición social, y los vimos, como villano ruin, Todas las, todas las formas que tengan villano, grosero villano, todas estas están atacando directamente a la condición social. Y por supuesto están los, los, los otros insultos que están atacando al, um, al comportamiento, no como deslenguado, murmurador, maldiciente, depositario de mentiras, almario de embustes si lo de bellaquerías están atacando es la forma en la que se comporta la persona. Entonces, estas son cosas que de pronto nosotros no nos ponemos a pensar, como todas las cosas a las que podemos atacar cuando queremos insultar a alguien. Pero existe esta clasificación, ¿no? Entonces, he aquí la actividad que les propongo, después de que hemos visto este sarta es de groserías, quiero que intenten eh, crear su propia grosería o su propio insulto al estilo cervantino. Para eso acabo de poner en el chat eh, un link, que es el rincón del bibliotecario, donde van a encontrar algunas de las palabras eh, que se pueden tomar como insultos. Y la idea es que ustedes hagan la forma más creativa de insulto, que se sí les ocurra con esas palabras o con las que vimos, o con las que ustedes conozcan. Yo solamente les estoy dando como un listado extra para que hagan eso. Y mientras ustedes trabajan, quiero que veamos... El otro aspecto por el cual quería que, nos, que, que leyéramos a Cervantes, bueno, lo que les decía, Cervantes tiene un montón de cosas. Para leer a Cervantes no, no, no, de, deberían sobrarnos motivos. Él habla de todo, él habla del derecho internacional, él habla eh, de la locura, él habla de la misma forma de escribir, él, él toca todos los temas. Entonces, la única razón que deberíamos tener para leer a Don Quijote es que existe. Pero como esto de pronto no es tan fácil y convencer a las personas no es tan sencillo, yo traje otro argumento para que lo veamos, y es que él defendía causas que son, digamos, en su momento, eh, podrían, podrían como no ser defendidas por muchas personas, por ejemplo, la mujer. Y uno de los discursos más famosos de Don Quijote es el discurso de la pastora Marcela. Y aquí tenemos, digamos, Tres personitas que nos van a ayudar con este discurso. Digamos, sentí que no era adecuado que yo lo leyera porque pues el contexto exige que sea leído por una mujer. Y les voy a contar un poquito el contexto antes de pasar a leerlo. Mientras ustedes van trabajando en sus, en sus groserías estilizadas o en sus insultos estilizados más bien, les cuento un poquito la historia de la, de la pastora Marcela. Resulta que está este hombre que se enamora de Marcela y Marcela es una, una, una pastora bastante bella. Eh, él le ofrece atenciones eh, y espera que Marcela le responda, pero ella no le pone atención y él termina suicidándose. La gente entonces empieza a decir que él se suicidó por culpa de Marcela. Eh, no sé, eso parece, eso parece bastante actual. No sé qué piensen ustedes, pero es un discurso que vemos muchas veces en las noticias. ¿no? Y ocurren muchas desgracias por, por dinámicas como la que les estoy comentando. Y en un contexto como en el de Don Quijote, pues encontrar un discurso como el que nos ofrece Marcela es bastante, bastante, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Es casi revolucionario. Pero bueno, voy a dejar que Marcela hable por su propia cuenta. Ah, bueno, aquí tenemos actividad. Creemos nuestros insultos a la par que vamos a leer el discurso de la pastora Marcela. Creo que empieza Lina. <ríe> Hola. ¿Estás por ahí, Lina? Lina. <ríe> Ok, varias técnicas, no sé. Pues bueno, creo que me va a tocar a mí leerlo, no era la idea. Pero bueno, voy a leer esta partecita. De pronto Lina tuvo algún inconveniente. Lo voy a leer yo. Entonces, recuerdo, ¿no? Ella está defendiéndose de los acusadores de quienes le dicen que ella es la causante de la muerte del de, eh, pastor. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de la que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así... Ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo, ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosas a otra cosa, a que me améis os mueve a mí mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís, y aún, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, más no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado, por hermoso, a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, ¡Quierote por hermosa! ¡Hazme de amar aunque sea feo! Pero puesto caso que corren igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras se enamoran, que algunas alegran a la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos, y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza obligada no más de que decís que me queréis bien? Sino, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedirla ni escogerla. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por haberse le dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema, ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que el cuerpo y el alma más adornan y hermosean, ¿por qué la de perder la que es amada por hermosa? ¿Por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Creo que sigue Jenny. Me escuchan, sí me escuchan. <ríe> no es en serio, no sé si me están escuchando. Ah, okay, Sí, no te escuchan. estamos Jenny escuchando. También. Tengo Ay. algún inconveniente? Tenga yo que leer el discurso. <ríe> no quería leerlo yo. Bueno. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Es que no escuché! Ok, adelante. Ya, dame un minuto. ¡Ay, Dios mío el señor! ¡Ahora me hice bolas! ¡Un minuto! ¡Que es que me cogieron fuera de base! ¿Aló? Sí, aquí estamos. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Listo! Y dice, como decía no de acuerdo, Pulgarcito era, no mentiras, no me acuerdo. Dice, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno. El fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía, que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos porque esto estaba obligada a corresponder a ellos. Digo que, cuando en ese mismo lugar, donde ahora se acaba su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, me dijo que la mía era vivir en perpetua soledad, y que sola la tierra, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento, y los despojos de mi hermosura, y si él, con todo ese desengaño, quiso porfiar contra la esperanza de navegar contra el viento. que mucho que se anegase en la mitad del golfo de Satino. Y si yo le entretuviera, fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. Porfió a desengañar. Desesperó sin ser aborrecido. Ya no. Perdón, mirad ahora si será razón que de su pena se dé a mí la culpa. Quejese al engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. Listo. el último fragmento. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. El pensar que yo tengo de amar por elección es escudado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que solicitan de su particular provecho. Y entiéndase que de aquí en adelante, que si alguno por mí muere, de celos, perdón, perdón, uh, perdón, perdón, que si alguno por mí muere, no muere de celos ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta, eh, perdón me perdí, no se han no de tomar en cuenta de desdenes, de el que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa, como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta, que esta fiera, este basilisco, está ingrata, está cruel, y esta desconocida ni los buscará, servirá, será. ¿Conocerá ni seguirá en ninguna manera? ¿Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo? ¿Por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer la, que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias. Y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel. Ni burlo con uno ni me entrego con el otro. La conversación honesta de las ágalas de estas aldeas, el cuidado de mis cabras me entretienen. Tienen mis deseos por término estas compas estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina la luna a su morada primera. Muchas gracias Cindy, muchas gracias Jenny, eh, esperemos que Lina se encuentre bien, porque yo la veo conectada, eh, pero nada, pues allí salimos al rescate. ¿Qué les parece? Este discurso es bastante fuerte, yo sé que es complejo, como todos Cervantes, pero es muy, muy, muy hijo de madre lo que le está diciendo. ¿Cómo es que ella tenga la culpa de, de lo que no es su culpa? ¿No? Ella, sí señora, Lina, empezamos contigo, yo ya la leí. <risa> eh, entonces, lo que les estaba comentando, ¿no? este, este discurso es realmente bastante moderno, es muy contemporáneo. ¿no? con todos estos casos que vemos a diario, feminicidios y bueno, más cosas, por celos y demás, cuando probablemente la cosa sea como nos está diciendo Marcela. Fíjense, esto es del 1600, 400 años, y sigue vigente, y más vigente hoy en día que antes probablemente. Bueno, esta era como la reflexión, otra de las razones por las que deberíamos acercarnos a Don Quijote. Pero veamos pues cuáles son las, los insultos que nos están comentando Aquí por el chat Gerald nos puso alguno Estólido Baladí Cuéntanos qué es esto Gerald. Ah ya no me acuerdo Espérenle <risa> Ok Ah esperen que estén desde el celular Estólido sé que es Falto de razón y discurso Ajá. Y baladín de poca importancia. O sea, ¿en qué contextos utilizarías este, este insulto? Como para cuando una persona habla de idioteces. Ah, ok, eso está muy buena. Entonces ya sabes, la próxima vez que alguien te llegue con estupideces, pues Baladín. Listo, Gerald, muchas gracias. Acá, Wilma nos dice gilí. ¿Qué es eso, Will? Eh, según lo que leí, que es una persona como tonta. Sería como mucho tonto. Sí, okay. o sea, mucho, mucho... Tanáimer. Mucho Tanáimer. <risa> listo, listo. Um, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene por acá? ¿Algún otro insulto que nos quiera compartir? ¿No? Hay muchísimas palabras, ¿no? Y hay unas que son bien fuertes. ¿Vieron gamborimbo? Esa palabra es muy fea. Pues precisamente la estaba escribiendo. ¿Sí? Estulta. A ver, estulto, necio, tonto. Esa está buena. Gamborimbo. Uy, si no la han leído, leanla. Qué palabra tan fuerte y... Y puede reemplazar cualquiera otra de las que vimos hoy o las que ustedes nos escribieron. Étera. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Étera. A ver, a ver, a ver. La Illa. Uy, ok, ok. Esa está buena la que nos está diciendo Gerald. Y pro, también puede reemplazar muy bien ¿no? algunas de, como hijo de étera. <ríe> sí, Moringo, lo que nos está diciendo Carmen aquí en el chat, ¿no? Es, es, es la ¿Cuál, cuál, cuál, güey? Ladilla Jactancioso mm, sí. Ah, esa jactanciosa está chévere, ¿no? Es como una persona creída, ¿no? Debe ser tan ah Ok, Ladilla Uy, sí, yo creo que todos Conocemos a alguien Ladilla Completamente ¿No? Bueno, Pacata. ella le llama... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Pacata Ay, sí, Pacata. Pacato uh -huh, uh -huh. más tuerzo a ver, veamos cuál nos dice. Ok, sí, hombre necio, ¿no? Como majadero. Entonces ya saben como mami, innova tus insultos. No es majadero, es más tuerzo, ¿no? Para quienes usan TikTok, pues ya saben como no es majadero, es más tuerzo. Ah, <risas> Chique, eh, chiste de TikTokers, perdón. Um, bueno. Decirle a alguien: Usted es mucho pérfido. Pérfido, esa también es una palabra bien, bien pesadita. Uh -huh. Y, es, y es, es fuerte que a uno le dijeran de ese tipo de cosas. Pero bueno, les tengo, le digamos, tengo que hacer una confesión. Toda esta actividad era como una excusa. Pues era una excusa tras una excusa para hablar de por qué deberíamos leer otras cosas en la universidad que no sean solamente los textos que nos mandan. En la universidad suelen mandarnos son estos textos a técnicos y demás Sí, exactamente, eso era lo que queríamos, Carmen. Va a ser diplomáticos con nuestros insultos. <ríe> eh, pues resulta, les voy a comentar acá, esto es como, este, esta actividad era como una campaña de expectativa para el CLEO Gabriela Parraga eh, Durán. Es como una nueva actividad que se está desarrollando eh, para que lo tengan en cuenta. Y una de las cosas que tiene este CLEO por delante es ah, la lectura tanto inferencial como la lectura por placer. Y yo decidí enfocarme en la lectura por placer porque es algo a lo que normalmente no le prestamos atención en la universidad, al menos no en, en, en todos los contextos. Y pues dije, club de lectura, pues lectura por placer. Y por eso, para hablar de esto, de la lectura por placer en la universidad, me conseguí este artículo de Harold Bloom, eh, bueno, no, de hecho no es de Harold Bloom, es de Antonio Fernández, pero habla sobre un libro que escribió Harold Bloom, y es cómo y por qué leer en la universidad. Entonces lo vamos a leer. también para ir cerrando la actividad. Leer es uno de los mayores placeres que podemos experimentar, pero es un placer difícil, en tanto que exige soledad, una extraordinaria atención, curiosidad, imaginación e independencia de espíritu. La lectura por placer parece ser hoy una excepción cada vez más infrecuente. También ocurre en la universidad, a pesar de que la buena lectura constituya uno de los remedios contra la ignorancia. Harold Bloom y la universidad. El crítico literario Harold Bloom, recientemente fallecido, advertía en cómo y por qué leer que en la universidad apenas se enseña la lectura como placer. Después de todo, no se podría evaluar. Y lo que no es evaluable, se suprime por inútil. Lo que prolifera son las lecturas funcionales, las de los estudiantes que las economizan de acuerdo con lo que se someterá a examen, y las de los profesores, ensimismados en sus disciplinas estanco. Se radicaliza la barbarie del especialismo, con expertos indiferentes a todo lo demás, a los problemas de la época y a las grandes cuestiones humanas atemporales. No es su competencia, no les concierne, no se premia y por lo tanto no se lee. Ciencias o letras Podríamos pensar que un profesor de ciencias no cuenta con razón alguna para leer por placer una de las obras que forman el canon occidental, o para crear su propia biblioteca de clásicos, como sugería el escritor Italo Calvino. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Si nada humano me es ajeno, ¿cómo van a serlo las más excelsas obras de la literatura? Las riquezas de Cortázar, Pizarnik, Borges, Whitman, Sábato, Neruda, Stendhal, Stevenson, Stevenson y tantos otros sondeadores del alma humano son inagotables. ¿Por qué no leerlos? A fin de cuentas, como nos recordaba el filósofo Bertrand Russell, la buena lectura nos ayuda a apreciar otros puntos de vista distintos al nuestro. Es una vacuna contra dogmatismos y proclamas de odio, contra totalitarismos, como leemos en La Libertad y las Universidades. Una de las cosas más importantes que se debe enseñar en los centros docentes de una democracia es la actitud de sopesar argumentos y el tener una mente abierta y preparada de antemano a aceptar el argumento que parezca más razonable. La ausencia de lecturas por placer no es tan solo patrimonio de la vitriólica oposición Ciencias Letras, la falta de sensibilidad cultural podría aplicarse también a los campos humanísticos. Es un signo de los tiempos, donde reinan la fácil banalidad y las frivolidades, como bien hizo notar Albert, Alberto Mangel. Leer puede conducir a razonar, a cuestionar, a imaginar mundos mejores. La lectura es, en este sentido, un acto subversivo y con ella, podemos oponernos a la marea de codicia y estupidez que amenaza con ahogarnos. Nos decía la escritora Virginia Woolf que el mejor método para leer es el propio. El mejor consejo es no dar ningún consejo a la hora de qué leer y cómo. Al fin y al cabo, cada cual debería aprender a leer por uno mismo. Leer es una práctica íntima, incluso anárquica, refractaria a la docilidad. Un arduo placer que fortalece nuestra personalidad. Nos ayuda a averiguar cuáles son nuestros verdaderos intereses, ya seamos químicos, matemáticos, abogados, ingenieros, filólogos o economistas. Aquí, Don Quijote, no podía faltar. La luz interior de la lectura. No se trata de mejorar al vecino a través de la lectura. Leer es el germen para que nazca la luz interior del buen lector. Podrá ser, en segunda instancia, una vela que ilumine a los demás. Pero, al final, cada uno tendrá que leer por sí mismo en un ejercicio de arrojo y autonomía. La lectura es una actividad buena en sí misma. El propio acto de leer es la recompensa sin que haya otros intereses. No se lee para convencer a otro de nada, ni para confirmar o refuta, refutar expectativas ideológicas. Tampoco para la ostentación academicista. Debe ser un acto gratuito, genuino, sin rentabilidad alguna más allá de la pasión y amor hacia el conocimiento. Leer forma parte de nuestro aprendizaje de la alteridad, es decir, del otro, de nuestro conocimiento de los demás y de uno mismo como si fuésemos otro. También es un eje vertebrador de nuestra madurez, porque nos prepara para la transición entre las imprevistas circunstancias de vida y para el cambio definitivo al que todos de forma ineluctable nos dirigimos, anticipaba Bloom. Aprendemos a vivir y a morir con la lectura como parte de nuestras experiencias y vivencias. Contra los tópicos. Al leer bien, nos alejamos de los tópicos, como sugería el ensayista Samuel Johnson. La buena lectura nos enseña a pensar mejor, a ser ciudadanos reflexivos. Los tópicos son los lugares comunes, los clichés insidiosos, las groserías que repetimos muchas veces, las perezas intelectuales que todo lo simplifican. Así son también los tópicos pseudointelectuales de la cultura universitaria. En la universidad, observaba Bloom, profesor en Yale, también abundan las fórmulas mágicas que son comodines intelectuales y sin embargo se las reviste de prestigio académico. La universidad rara vez se paró de a sí misma. ¿Resultan incomprensibles los sarcasmos de Mark Twain o las contra contradicciones de jo Giovanni Papini? ¿La universidad carece de sentido del humor? ¿Es capaz de reírse de sí misma? Es curioso que el escritor Amos Oz señalase la facultad de reírse de uno mismo, junto con la lectura, como las formas de sustraerse de toda suerte de fanatismos. La buena lectura nos reconcilia con la ironía. Nos exige que estemos abiertos a la confluencia de doctrinas antiéticas en un mismo libro, en un mismo personaje, tal y como enseñaban los diálogos socráticos. Nos ayuda a comprender el mundo en su complejidad más allá de todo adoctrinamiento. Leer es inventar a partir de la inteligencia de otro. Pero no es, buen, no es fácil ser buen lector. Hay que ser inventor afirmaba Bloom, debemos estar dotados de una tremenda capacidad de comprensión que se adquiere mediante el lento y riguroso ejercicio del pensamiento, de la lectura frecuente y atenta. Al leer buscamos el auxilio de mentes más originales que la nuestra para expandir nuestro, nuestros horizontes intelectuales. Es un ejercicio de humildad en tiempos de narcisismo y autosuficiencia. Construimos nuestra vida con los cimientos que otro dejó con generosidad para nosotros en forma de libro. Leer es aceptar con infinita gratitud ese regalo. ¿Se mantiene gran parte de la comunidad universitaria al margen de esos dramas literarios que son espejos del mundo? ¿Lo que debería ser templo de la inteligencia, por utilizar palabras de Miguel de Unamuno, se aleja cada día más de la luz interior que alimenta la serena lectura? ¿Por qué no aceptar el regalo de Bloom? Esto nos proponía en cómo leer y por qué. Cómo y por qué leer, perdón. Hago un llamamiento a que descubramos aquello que nos es realmente cercano y podemos utilizar para sopesar y reflexionar. A leer profundamente, no para creer, no para contradecir, sino para aprender a participar de esa naturaleza única que escribe y lee. A limpiarnos la mente de tópicos. No importa qué idealismo, afirmen representar. Y eso es todo. <ríe> Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Es muy grato para mí verlos aquí cada ocho días. Les recuerdo, dentro de ocho días tenemos la, el final de... Eh, ¿Recuerdas, Juana? Entonces yo les estaré comentando por el grupo de WhatsApp eh, los horarios para la lectura en voz alta de, de la última parte de Recuerdas Juana y la siguiente semana inmediatamente después iniciamos con la hojarasca de Gabriel García Márquez eh, un abrazo muy fuerte a todos, los vemos dentro de ocho días, los invito también a, a que bueno Wilma, los invito a que se queden a nuestra siguiente actividad ahora a las cinco y media eh, aquí con, con nuestra jefe Luz Marina Mm, súper súper invitados eh, y también pues que nos sigan en todas nuestras redes sociales del Trayusta, Twitter, Facebook eh, YouTube e Instagram, a todos una, un, un abrazo muy fuerte y un feliz de semana espectacular, chao